Hola de nuevo, soy Raúl de iPhone Digital y hoy vamos a intentar solucionarte el problema que tienes a la hora de abrir la App la store, te puede decir que no, no puedes conectarte o que no se puede abrir o incluso solo te aparece eh, el, el apartado de, de actualización, entonces te voy a explicar varios pasos que tienes que tener en cuenta y unos trucos y ya verás cómo vas a solucionar el problema, empezamos. <risa> Si te ha parecido la, la, el problema de imposible conectarse al App Store, eh, bueno, pues con este vídeo ya verás cómo vamos a solucionarlo. Eh, lo más importante es que primero hagas unas eh, comprobaciones antes que te explico los trucos, porque algunas veces el problema no está en el iPhone o no en, en el iPad, sino es que no hemos tenido en cuenta tres eh, puntos muy importantes. Primero, que aunque parezca eh, muy obvio, muchos usuarios han puesto comentarios así eh, que no esté conectado a Internet. Fíjate que en la parte superior de, de tu iPhone o de tu iPad eh, tengas tu de 3G, 4G, bueno, simplemente que tengas una conexión a, a Internet. Eh, otra opción también es que algunas veces la versión que tenemos eh, de iOS eh, pues tenga algún tipo de problema, etcétera. Pues también asegúrate de que tienes la última versión de iOS instalada. Para eso eh, tienes que irte a ajustes. Eh, general y mirar en la actualización de software si te ofrece algún tipo de actualización. Y luego la tercera eh, cosa que tienes que tener en cuenta antes de que te diga los trucos, es que tengas, eh, si lo vas a hacer por wifi, asegurarte que la conexión a, a wifi es buena y es correcta, porque aunque bueno, te aparezca el icono que, que tienes que estás conectado a wifi, puede ser que la señal sea débil o que no sea la correcta. Por lo tanto, si te quieres asegurar al 100% por eh, cien, acércate todo lo que puedas al router, y bueno, si con esos tres consejos que te acabo de decir se soluciona, perfecto. Bien si después de haber hecho todo esto, sigues teniendo problemas eh, ahora te voy a explicar qué cosas puedes eh, tener en cuenta ¿de acuerdo? te voy a explicar varios trucos eh, directamente desde el iPhone así que sigue los pasos y ya verás cómo lo vas a solucionar enseguida vamos a ver Bueno, lo primero que te voy a enseñar es cómo podemos eh, comprobar que tenemos los datos móviles activados porque aunque te parezca una tontería muchos usuarios no se dan cuenta que no tienen los eh, datos móviles activados, es decir, la conexión a internet y por eso le aparece el error de imposible conectarse de acuerdo entonces vamos a ajustes luego aquí en la opción de datos móviles vale hacemos clic y luego eh, lo que tenemos que ver es que bueno que esté realmente activo esta parte de aquí datos móviles vale bien eso es uno de las partes más importantes si sigues haciendo eso y lo que está activado y sigues teniendo el problema te aplica el siguiente consejo Vale, lo siguiente es forzar el cierre de la App Store, ¿vale? Puede ser que nosotros pues entremos, salgamos eh, y volvamos a entrar para ver si funciona, pero si nos sigue dando el error. Lo que tienes que hacer es forzar el cierre de la aplicación. Entonces, a ver, aquí abajo en el botón Home de inicio, ¿vale? Hacemos doble clic, ¿de acuerdo? Y luego la aplicación de la App Store lo que vamos a hacer es cerrarla. Pero así, la avanzamos, ¿de acuerdo? Hacia arriba y, bueno, aprovecho y quito una más. Y ahora lo que tienes que volver a hacer es volver a entrar, a ver si realmente ya se te ha quitado el problema de imposible conectarse al App Store. Bien, eso es una otra de las opciones, más, más oh, eh, soluciones que puedes hacer. Bien, eh, lo que tienes que hacer es eh, activar la descarga automática de las apps. Vamos a ajustes, ¿de acuerdo? Luego nos vamos aquí a iTunes. Y una vez que estés aquí, ves que está la opción de actualizaciones desactivado, le tendremos que dar y activarlo. Yo lo tengo desactivado por defecto porque muchas veces consume mucha batería y, bueno, para tener para ahorrar todo lo máximo posible, yo lo suelo tener desactivado. Bien, eso es otro consejo. El cuarto, creo que si no me equivoco, me parece que es el que también uno de los que mejor funciona. Es el de darle, estamos dentro de ajustes, iTunes, ¿de acuerdo? Y aquí arriba decimos nuestra eh, Apple ID, ¿vale? Entonces lo que queríamos es darle a cerrar sesión. Le damos a cerrar sesión, luego volvemos a iniciar sesión y volvemos otra vez para atrás y volvemos a abrir la App Store a ver si eh, todo funciona correctamente, ¿vale? Y luego, ya creo que es el último consejo de todos, sí, eh, tienes que ir a ajustes, ¿de acuerdo? Luego tienes que ir a general. Y luego una vez en general tienes que ir a buscar fecha y hora, ¿de acuerdo? Fecha y hora. Y luego tienes que darle ajuste automático, ¿de acuerdo? Le das ajuste automático. Lo activas porque también muchas veces el problema viene por esta estación. Entonces, prueba todas las soluciones que te he dado a ver cuál es la que mejor te funciona. Eh, deja un comentario con aquella que te haya funcionado la solución o si tú tienes alguna nueva, también escribe un comentario porque ayudarás a otros usuarios como a, como a ti a solucionar el problema. Si te ha gustado el vídeo deja un like o suscríbete al canal para más consejos, tutoriales de Apple, iPhone, iPad y iPod Touch. Nos vemos en el próximo vídeo.